En este video se va a presentar cómo encontrar la linterna en celulares Samsung J7. Primeramente desliza la parte superior de la pantalla, de arriba hacia abajo. Toca el botón con forma de semiflecha para desplegar las opciones del menú oculto. Las opciones ocultas se muestran y la semiflecha cambia de posición, de abajo hacia arriba. En la tercera fila del menú oculto aparece la linterna. Para hacer visible la linterna toca editar. Presiona la linterna y muévela hacia la primer fila. Movida la linterna hacia la primera fila toca la opción hecho. Desliza la pantalla de abajo hacia arriba y nuevamente desliza la parte superior de la pantalla de arriba hacia abajo. Ahora puedes ver y utilizar la linterna que anteriormente estaba oculta. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó dale like y suscríbete. Saludos.